Decía eh, Rocío Robles Tardío, una querida, una querida compañera y una amiga a quien tengo la suerte de poder presentar. ¿no? En todo caso, como, como comentaba Ismael, antes de, antes de hacerlo me gustaría dar la palabra pues, a la propia directora del Museo de la Padre Guernica, Rachel Moitio, y a la IP, como decía Ismael en Enúscara, de nuestro grupo de investigación consolidado MHLI. Bueno, Irache y Marijo, cuando, cuando queráis. Es que ricasco, que está un guieto riacustio y bueno, eh, daros las gracias para, para el Museo de la Paz de Guernica es un placer tenerte Rocío, eh, aprender, seguir aprendiendo de todo lo que tiene que ver con el Guernica, ¿no? que es un tema que nosotros también abordamos y hemos trabajado de diferentes maneras en el museo y bueno, creo que es un bonito broche de despedida de este primer pasito ¿no? que hemos dado conjuntos ¿no? con eh, MHLI, de la UPV entre el MHLI y el Museo ¿no? para eh, este trabajo conjunto que vamos a hacer año tras año ¿no? de tener diferentes exposiciones eh, con diferentes artistas y seguir trabajando el tema de la memoria y el arte que nos parece que es muy importante y bueno, de aquí recordar a todo el mundo, si alguien no lo tiene presente, que la exposición está en el museo todavía visitable hasta el día 14 y que eh, todos los materiales de la exposición pues están descargables en un, en un bonito catálogo, interesante catálogo que hemos hecho, que seguirá siendo descargable en diferentes momentos y bueno, por mi parte un placer tenerte aquí Rocío y y encantada yo también con el cuaderno preparado para aprender de todo lo que nos cuenten que Ricasco Marijo Suriadinho Bueno Arancha León Arancha León gustió hoy esta es que Ricasco eh, decía que bueno que estamos muy agradecidos ya te lo he dicho antes Rocío de que podamos compartir contigo esta bueno este ratito este, este esta mini charla este seminario, eh, como grupo de investigación, ya sabes, somos, nos eh, dicen de los profesores de universidad, que tenemos una adicción extraña a, a yo qué sé, no sé si al trabajo, pero sí esa curiosidad que todavía mantenemos innata. ¿no? Y el tema de Guernica, eh, como bien ha dicho Irache, bueno, nos une. ¿eh? Nuestro Guernica nos apasiona, nos sigue apasionando. Todas las lecturas que va concitando cuando tuvimos la oportunidad de organizar eh, no solo la exposición y de colaborar con el museo, que estamos absolutamente encantados y agradecidos ¿eh? por, por poder visibilizar un poco el trabajo que hacemos cuando supimos que también íbamos a poder contar contigo, pues ya dijimos, bueno, esto es genial, esto es un broche y estoy segura que, que, bueno, que concitará muchas preguntas, muchas cuestiones, será inspirador, como bien ha dicho Irachi, yo también estoy con el cuaderno. Y, y nada, ¿eh? queremos que te sientas cómoda, que te sientas entre, entre colegas, entre amigos y, y bueno, pues nada, es que ricasco. Muchísimas gracias por estar ahí y, y me callo porque aquí lo importante es escucharte. ¿Ok? Buenas. Un placer. ¿Vale? Ya está, eso gracias. es todo. Gracias a las dos. Entonces, eh, si os parece, presento, presento a Rocío y, y le damos la palabra para poder escucharla, que es lo que creo que queremos todo. Bueno, pues eh, Rocío Robles es licenciada en Historia del Arte y doctora en Historia del Arte por la UCM. Es eh, premio extraordinario de doctorado y profesora de Historia del Arte en la Facultad de Geografía e Historia de la UCM desde 2014. Desde de abril de 2019 es también coordinadora del Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual del Museo Nacional Centro de Arte Contemporáneo. Reina Sofía. Ha sido además co-comisaria de la exposición Un sitio para pensar, escuelas y prácticas educativas experimentales de arte en el País Vasco 1957-1979, ha formado parte del equipo del proyecto Repensar Guernica del Museo Reina Sofía en su primera fase y lanzamiento en 2017, co-comisaria de la muestra Fondo Documental Guernica dentro de la exposición Pida y Terror en Picasso El camino hacia Guernica Museo Reina Sofía en 2017 co-comisaria de la muestra Itinerante Picasso Los viajes del Guernica obra social de la Fundación La Caixa y Museo Reina Sofía y miembro del de equipo de comisarios de la exposición Encuentro con los años 30 también en el Reina eh, ha disfrutado además de una beca de investigación en el Departamento de Exposiciones del Museo Reina Sofía entre enero de 2012 y diciembre de 2014. Es autora, además de diversos libros y artículos, destacan, por supuesto, Informe Guernica sobre el lienzo de Picasso y su imagen, del que hablaremos seguro hoy, los textos de 50 obras maestras 1900-1950 de la colección de iván así como eh, ha participado también en la publicación que ha acompañado la, la exposición Fernández Léger y la vida moderna en el iván, en el libro Los viajes de Guernica, del Museo Reina Sofía, en el catálogo de la exposición Guernica, del Museo Nacional Picasso de París, eh, junto a otros muchos trabajos que no podemos eh, citar hoy eh, Resulta pertinente seguro recordar hoy aquellos relacionados eh, con Picasso que se añaden a los que acabo de mencionar y el arte de vanguardia en especial pues las ediciones de las antologías Picasso y sus críticos eh, la recepción del Guernica en 1937-1947 y Picasso y sus críticos 2, los años comunistas de ediciones La Central. Eh, Rocío ha realizado además estancias de investigación en el MoMA de Nueva York el Museo Picasso de París, en el Centro de Chastels, CNR 4 Sorbonne de París. Ha sido, además, invitada por el Museo del Prado, la Universidad de Salamanca, la Universidad Autónoma de Madrid, el CSIC, la Universidad Internacional de Andalucía o la Fundación Islán de de Barcelona y su actividad académico-profesional también se extiende pues, a otras instituciones y museos como el Museo Nacional Tizien el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, el MUSAC, el k la Casa Encendida o el IBAN. Eh, desde julio de 2020 es además fue directora del grupo de investigación CM suma Universidad y Museo. También ha participado como miembro en el proyecto Intermedialidad e Institución, Relaciones Interartísticas, Literatura, literatura Audiovisual, Artes Plásticas y en la actualidad es miembro de los proyectos de investigación, Investigación Nacionales, los públicos del arte y la cultura visual contemporáneas en España, nuevas formas de experiencia artística colectiva desde los años 60 y humanidades energéticas, energía imaginarios socioculturales entre la revolución industrial y la crisis ecosocial. Sin más entretenerme, doy la palabra a Rocío ¿no? para que compartas eh, hoy con nosotras tu, tu investigación en torno al, al Guernica de Picasso, entre otras, entre otras muchas cosas que creo nos dará, además, pues buen pie eh, para una reflexión y para un diálogo entre las, entre las tres y por supuesto entre el resto de participantes en el que podemos abordar seguro temas tan pertinentes ¿no? además, dado además el tiempo de desmemoria colectiva en el que nos vemos inevitablemente sumidas ¿no? como la batalla por las memorias la posvida de las imágenes de la que hablábamos estos días asuntos sobre el que yo mismo he preparado algunas, algunas preguntas algunas reflexiones o también en torno a la musealización de los dispositivos visuales, incluidas, por supuesto, las, las obras de arte, como el propio Guernica, dispositivos, por supuesto, movilizadores, convertidos casi en auténticos libros de memoria, ¿no? lugares de memoria, como es el propio, el propio cuadro. Rocío, eh, gracias otra vez por estar aquí con nosotras y cuando quieras. Muchas gracias, Miguel, por... Eh por esta eh, presentación y las palabras también ¿no? de, del resto de compañeras que, que te han precedido. Eh, para mí es un, un, un, vamos a, un placer compartir esta, esta conversación con todas vosotras, también con, el, con, la, con las personas ¿no? que, se han, que se han unido eh, y, que, y que nos están escuchando. Eh, uno, que un, un, es un placer, como digo, el, el poder, ¿no? eh, De alguna manera, ya no solo compartir ¿no? Mi, mi investigación, sino también, ¿no? Saber eh, o, o participar, ¿no? O sea, saber, saber en, en qué punto, ¿no? O saber qué se están haciendo, qué estáis haciendo, ¿no? Por ejemplo, vosotros con el proyecto, que os felicito, ¿no? Por esta exposición eh, que habéis realizado en el, en, la, en el Museo de la Paz de Guernica y también, ¿no? Este proyecto a largo plazo en el que. Eh, digamos eh, os sabéis, ¿no? digamos embarcado en el, en el sentido más positivo de enter, del término, ¿no? yo creo que, que hay trabajo ¿no? por hacer y, y también no poner en, en común eh, investigaciones, eh, hipótesis y, y participar ¿no? de alguna manera en esa eh, recuperación o al menos eh, en recuperación de la memoria como, como bien ha señalado Miguel, ¿no? O sea, como, eh, que sirva al menos como una llamada de atención ¿no? de esos, de esos momentos de estos momentos ¿no? de desmemoria eh, que atravesamos yo eh, de alguna manera ¿no? sí que eh, eh, el trabajo ¿no? de la investigación realizada en el, para el Museo Reina Sofía, ¿no? que conducente en un principio de, ¿no? cuando, cuando se forma el equipo eh, se, digamos que se crea el proyecto al mismo tiempo que se empieza a conceptualizar en paralelo que, cómo se va a materializar eh, la investigación eh, y eh, al principio iba a ser una investigación más o menos documental, no sabíamos de qué, de qué alcance eh, pero bueno, enseguida yo creo que eh, se vio la necesidad ¿no? o, o digamos la pertinencia de crear un archivo de archivos, por así decirlo, ¿no? que es lo que ha resultado repensar Guernica. Eh, como tal archivo no está acabado, ¿no? es una, una obra al mismo tiempo, ¿no? una obra, un archivo inacabado, se ha seguido, ¿no? se, como, como has apuntado ¿no? y yo participé en, las, en, en, la, en esa primera fase que estuvimos trabajando intensamente en el 2016 y 2017, también con un horizonte, ¿no? con esa celebración del 80 aniversario de la realización del cuadro por parte de Picasso pero como a su vez digamos eh, todo aquello ¿no? que había que eh, digamos poner en marcha ese archivo de archivos eh, se sigue alimentando y al mismo tiempo complementando ¿no? con, otras, eh, con otras líneas eh, como es la historia oral o el, o el, el, la, el la, digamos, ese eh, ese microsite dentro de, de, de Pensar Guernica eh, que a su vez lo alimenta y lo hace más complejo que es Contra archivos imposibles, ¿no? el proyecto que eh, conceptualizó y que el comisario Francis Frestina. Fraz, eh, eh, de tal manera, bueno, eh, la investigación, como digo, era, eh, era tan necesaria o al menos desde mi punto de vista, ¿no? eh, que inicio la investigación, eh, trabajo junto con Inés Plasencia ¿no? en ese ámbito de la labor documental, investigación, en esa revisión de archivos, en esa eh, recopilación ¿no? de materiales de todo tipo y naturaleza, lo, que, lo primero que, que, nos, eh, que se nos revela de alguna manera es, eh, es precisamente lo más... Eh, eh, lo, más, digamos, eh, casi lo, eh, lo más inmediato eh, y, y la paradoja era que no se había hecho esto hasta ahora, ¿no? que esta, es, es, es eh, contar guernica ¿no? o, con, o intent, aproximarse al cuadro de Picasso a través de la documentación, eh, digamos a, a través de la documentación o hacer un archivo sobre Guernica. De tal manera que eh, lo que nos devolvió la investigación y tal y como quedó planteado en, en Repensar Guernica, era eh, bueno, que, que desde un punto de vista ¿no? de, de la historia del arte, pero también de una historia política, de una historia de las imágenes, de una historia eh, de las instituciones, lo que teníamos era una historia fragmentada, ¿no? eran una multitud de relatos fragmentados. De manera que era conforme ganábamos ¿no? en, en, en, en, el, en, la, en la recopilación de materiales, veíamos eh, que la historia o el relato de Guernica debía o podía ser eh, eh, revisado, que la documentación facilitaba ¿no? o, o eh, digamos, daba pie a esa revisión eh, de esos relatos fragmentados y a su vez conectarlos. De tal manera que teníamos ¿no? cierto, es, eh, no, no complejo, pero cierta sensación de estar tejiendo continuamente, eh, un, eh, un, ¿no? participando ¿no? y estar tejiendo eh, una, una historia potencial o, una, o, o dando, ¿no? dando las puntadas dando los silvanes para eh, eh, hacer ¿no? una, una aproximación al cuadro más completa, ¿no? eh, pero también lo que nos parecía era eh, eh, más clara y, sobre todo, eh, no sé si más verdadera, pero al menos, eh, um, bueno, eh, más próxima, probablemente, al relato histórico. ¿no? Eh, la, claro, también nuestra, algo que puede ¿no? ser, y en este punto complementar eh, otros trabajos, incluido el vuestro, es eh, que en un primer momento nos, eh, digamos, nos, era tal ¿no? el, el volumen de trabajo, o, o era tal ¿no? eh, digamos, eh, eh, to, todas las puertas que se nos abrían, que en un ejercicio por dimensionar ¿no? nuestras posibilidades, los recursos con los que contábamos y el tiempo del que disponíamos, eh, no, sí que nos limitamos ¿no? precisamente a esa reconstrucción, ¿no? a reconstruir la historia del lienzo de Picasso a partir de los, eh, desde el punto de vista de los archivos, una, una reconstrucción documental y de los lugares, digamos que tomamos como, como eh, no pie, más que pie forzado, como un, sobre todo para no dispersarnos nosotras mismas, eh, los lugares en los que el cuadro había sido expuesto. De tal manera que allí donde Guernica había estado, también luego, ¿no? como ha hecho Francis Frascina, ¿no? contra Archivos Imposibles, y en algunos aspectos también nosotros lo hemos recogido, no solamente donde, en un primer lugar donde el cuadro eh, ha estado presentado, de tal manera que tratándose de instituciones, museos, eh, eh, podíamos contar con el, el cuadro, había generado un archivo documental. El MoMA, el Museo de Artes Decorativas de París, el Stedelijk de Ámsterdam, el, el Moderna Museo que la exposición Picasso inaugura ese, ese museo en Estocolmo, por ejemplo, eh, eh, la, la Kunsthaus eh, de, eh, de, eh, de, de Colonia, eh, ¿no? los diferentes en Múnich, etc. O sea que era oh, la, eh, el Palazzo Reale, eh, a partir ¿no? de los archivos de la Pinacoteca era en Milán, a partir de esa documentación que el cuadro eh, ¿no? sorprendentemente y, no solamente en el MoMA, había generado bastante eh, eh, documentación. Podíamos, eh, eh, digamos, hacer más complejo, ¿no? Tapar, eh, cubrir esos huecos, esas lagunas que nos quedaban en el, eh, en el relato de Guernica. De tal manera que no abordábamos el lienzo como solamente ¿no? eh, Picasso lo realiza en su taller de Grandes Agustinos en 1937. Ocurre, ¿no? Uno se expone, está en el MoMA. Eh, y regresa, a, regresa. Eh, y es, eh, no, eh, no quiero decir regresar, um, disculpad, ha sido un error, un lapsus. Eh, eh, y es enviado, ¿no? eh, eh, es entregado al gobierno, eh, al gobierno español en 1981, primero en el Casón y luego en el Museo Reina Sofía. Eh, de tal manera que, Digamos que esos son cuatro hitos o cinco hitos dentro de una biografía del cuadro eh, apuntalada o balizada por muchos más eh, episodios. De tal manera que cada episodio nos ayudaba a comprender también qué es, qué es el cuadro. De tal manera que la biografía del cuadro, y eso lo he desarrollado, ¿no? digamos que. Está la investigación documental eh, de una manera lo más objetivamente posible. ¿no? Es, están las fichas, la documentación se presentaba, ¿no? pero luego en, lo, desarrollado en el, en el, en el libro, en ¿no? el informe Guernica, lo que, me, digamos, lo que, lo que encontraba eh, digamos, necesario ¿no? de seguir trabajando, de seguir tejiendo, era que... Eh, eh, lo que el cuadro contaba, lo que el cuadro activaba cada vez que era presentado, o incluso los años ¿no? que estuvo, eh, que estuvo en, en el MoMA, desde el, el 39 ¿no? hasta, eh, hasta el año 81, moviéndose, circulando en exposiciones itinerantes o ya desde el año 58, eh, en, digamos, integrado en la colección eh, permanente del museo, ¿no? como un depósito eh, de largo plazo. Y como señalaba, ¿no? o sea, que todo esto nos está hablando también, nos está diciendo qué es Guernica o para qué sirve Guernica. ¿no? Sirve para eh, abordar una historia eh, de los museos, de las instituciones ¿no? y yo creo que más o menos es lo que quedó, el, ¿no? lo, que, lo, que, eh, lo que abordé y, y, y, y desarrollé en Informe Guernica, que el, la, la historia del lienzo de Picasso es la historia de su gestión. ¿no? Eh, con, o es la historia de unas relaciones de diplomacia cultural durante eh, la posguerra y la Guerra Fría, ¿no? la Segunda Guerra Mundial de tal manera que eran aspectos en los que, o, o perspe no, focos, ¿no? perspectivas desde, la que, de, desde las que Guernica apenas había sido abordado. precisamente ¿no? nosotros no, no nos quisimos meter ¿no? eh, en una interpretación del cuadro una interpretación de, eh, iconográfica eh, del cuadro, eh, aunque sin mencionar ¿no? algunos de los ejemplos primeros ¿no? que ya lo desarrollan, ¿no? como, como de una manera más simbólica o metafórica, ¿no? las palabras de José Bergamín, ya en 1937, o Michel Leiris, por ejemplo, ¿no? desde Cayer dar en 1937, o el libro de, eh, de Juan Larrea, de 1947, pero eh, que, de, eh, señalábamos ¿no? que están esos, esos materiales, pero no nos metíamos ¿no? en una diatriba acerca de lo que significa o no significa Bernica, precisamente para no cancelar otros relatos o otras interpretaciones del cuadro. Eh, más eh, otras cuestiones, ¿no? Eh, eh, a propósito, ¿no? Y yo creo que relacionado con un tema como, eh, como, como abordáis vosotros, ¿no? en, eh, en la exposición en particular, pero en el proyecto en general acerca de la memoria, ¿no? O sea, cómo rescatar esta memoria de la vida de Guernica, que también es el cuadro. ¿No? O sea, eh, y que también forma parte ¿no? de, de, de, la, de la vida o de las posibilidades ¿no? que, nos, que nos da de conocimiento el cuadro, es también una manera de rescatar, ¿no? de trabajar esa memoria una memoria que está en el cuadro o que está formada por otros agentes eh, externa al cuadro, ¿no? pero participada, ¿no? desde el cuadro, pero a veces sin el cuadro. ¿no? Por ejemplo, eh, eh, eh, trabajar ¿no? Guernica en su reproducción como fotografía ampliada en las exposiciones que el MoMA pone en marcha en el año 42 o 43. ¿Qué es Guernica? ¿no? Eh, el lienzo o su imagen reproducida. ¿no? Eh, de tal manera que ahí también, eh, o digamos que estos episodios, ¿no? Esta, este eh, revisar la historia del cuadro y ver eh, la, el carácter poliédrico ya solamente del enunciado, ¿no? del término Guernica, eh, nos llevó a hacer un planteamiento probablemente... Eh, no sé si radical, pero bueno, eh, que intentamos defender y argumentar que era quitar el artículo y hablar de Guernica, ¿no? Como una, una categoría, ¿no? Una categoría que viendo, ¿no? También, eh, eh, por ejemplo, ¿no? La exposición, eh, ¿no? De, que habéis realizado, ¿no? Ante el recuerdo desmantelado memoria y guerra civil, ¿no? con los ejemplos, ¿no? trayendo los, eh, la obra ¿no? de, eh, de, estos, eh, de estos artistas. Claro, hasta qué punto, y ahí entramos en otro terreno, ¿no? Guernica eh, se ha convertido ¿no? en un modelo de algo. Modelo en el sentido, no, eh, no formal, eh, sino como un ejemplo, eh, una, un, un, un, un, un Uh, un, un episodio de memoria que genera o ¿no? que activa eh, otra obra, ¿no? de tal manera que es casi como en vasos comunicantes ¿no? en, en, en cadena. Es una cadena activa, ¿no? una cadena de transmisión, precisamente ¿no? el cuadro de la propia memoria. ¿no? Creo que la imposibilidad ¿no? de, de, de anularlo eh, al mismo tiempo que la posibilidad de eh, reproducirlo, parcial o completamente, se convierte ¿no? en su principal eh, activador de toda la memoria que, que contiene el cuadro. No sé si sí, a partir de aquí... Eh, eh, mmm. Luego también algo que, habéis, eh, que en, la, en la presentación ha ¿no? señalado y con, y con toda la, ¿no? Eh, eh, como el, el proyecto, ¿no? De repensar Guernica o incluso el libro, ¿no? y, y a su vez, ¿no? son, eh, no son, no son, eh, eh, no son uh, eh, estaciones de llegada. Uh -huh. eh, sino eh, de paso probablemente ¿no? y buen ejemplo es vuestro proyecto eh, al mismo tiempo no o sea, ¿cómo, eh, y en esta posibilidad ¿no? de, eh, ¿no? de desestabilización ¿no? de, eh, de Guernica no es solamente un cuadro, no es una obra maestra, lo es, pero además ¿no? añade de la misma manera que añade posibilidades de uso, interpretación, la deslocalización ¿no? de la obra que aún así sigue manteniendo ¿no? todo su potencial, eh, eh, digamos, como signo, o como, o como significado, o como eh, esa memoria primera ¿no? que, que contiene el cuadro, digamos, el bombardeo ¿no? de, la, de, la, eh, de la ciudad de Guernica ¿no? en abril del 37. Eh, también, ¿no? y precisamente, esa, esas, esa vida del cuadro en las instituciones, esos usos eh, anónimos ¿no? tan interesantes como los... Eh, como los, eh, como los reconocidos, ¿no? los realizados, ¿no? por ejemplo, con, por otros artistas, ¿no? eh, como aquí ¿no? eh, eh, de Irache ¿no? o, de, o de otros artistas y de otras artistas, ¿no? como Miriam Isasi, ¿no? por ejemplo, eh, o, o Yane Iragen, ¿no? solo por citar algunos ¿no? de, de, de vuestro proyecto. Eh, también, ¿no? eh, digamos, a, a mí al menos me ha permitido ¿no? pensar eh, el cuadro en, desde otra perspectiva ¿no? o seguir a, abundando ¿no? en el cuadro desde otras perspectivas como monumento o antimonumento y no es algo que yo ponga, eh, no es algo original mío sino que a su vez digamos recuperando, volviendo a leer las fuentes primeras eh, ya en el año 37, en el año 38, el crítico británico Herbert Reed lo cataloga como anti-monumento. De tal manera que es tirar ¿no? de esas fuentes, digamos que repensar Guernica, lo que nos ha propuesto, ¿no? lo, que nos, lo que nos propone es un, es un corpus ¿no? de fuentes primeras, secundarias, a partir de las cuales pensar críticamente eh, este esta categoría poliédrica que es eh, Guernica y el lienzo de Picasso um, sí. eh, y sobre todo no yo creo que y, y retomo el hilo el asunto de las fuentes ¿no? o sea mm, has citado ¿no? eh, mi trabajo que ya tiene más de bueno se publicó en el 2011 ¿no? eh, la, esa primera antología primera antología en eh, en español ¿No? Sí, que estaba la antología de, de Opler, eh, sobre la cual en algunos aspectos me basé, o sea, como un, un, al menos ¿no? como un modelo de lo que se podría hacer. A la, a, para tener ¿no? eh, una, un corpus de fuentes primeras de esa recepción de Guernica. Y eso es, estaba limitado a los primeros 10 años, ¿no? desde el momento de la realización del lienzo hasta eh, el, el, el libro de Juan Larrea ¿no? y hasta ese simposio que Alfred Barr realiza en el MOMA, cuyo propósito precisamente es llegar a... Eh, a a, a concretar qué significa Guernica. Porque precisamente la imposibilidad de saber qué significa Guernica desde un punto de vista simbólico, iconográfico, etcétera, ahí residía parte de su peligro, ¿no? eh, sobre todo, o, o su peligro, digamos, ¿no? con, con comillas. ¿no? El hecho de que no fueron cuadros, digamos, parte de la ambigüedad de su interpretación. O uh -huh. precisamente la ambigüedad de su interpretación ha permitido ¿no? este enorme abanico. Eh, ya no solamente de interpretaciones, de que, sino de que no de ¿no? que continúe siendo ¿no? ese modelo, ese elemento, ¿no? esa referencia eh, inmediata eh, o esa, no sé si voz de autoridad, pero digo, no solamente desde lo formal, sino por todo lo que contiene el cuadro para eh, artistas, eh, escritores, cineastas, eh, dramaturgos desde el, desde el año 37 hasta nuestros días. Sí, a mí me interesaba en este sentido, lo estaba pensando cuando, cuando reflexionaba sobre, sobre este taller y, y pensaba en algunas de las ideas que, que me parece que se desprendían de la propia exposición, del propio Guernica, del propio proyecto de Pensar Guernica y de tu libro, por supuesto, pensaba en la, en la propia supervivencia ¿no? del Guernica como imagen, ¿no? de hecho... Esta es un, una idea que, que se puede desprender ya del propio título de tu libro, ¿no? Informe Guernica sobre el lienzo de Picasso y su imagen, ¿no? Eh, particularmente aquello pensaba que tiene que ver con, con la posvida del Guernica, ¿no? Con su repetición como icono que trasciende al propio lienzo, ¿no? Tomo en este caso o hago pues, referencia... A esta noción de la, de, de la posvida, ¿no? tan interesante, de esta, esta noción tan alemana del Nachleben que procede de, de los estudios culturales, ¿no? de esta llamada Kulturwissenschaft de Barburg, ¿no? de Abby Barburg, para, para aproximarme ¿no? a este proceso de, de supervivencia y de permanente rese resemantización del, del Guernica, ¿no? convertido ahora no ya en lienzo, sino en imago, ¿no? y en dispositivo simbólico, pues que trasciende, de hecho, al propio acontecimiento del, del cuadro o de la exposición de París de 1937, por supuesto, a su itinerancia por museos internacionales o a su propia presencia en el Reina, ¿no? La asociación que, que, que se me ocurría aquí, ¿no? Ideas que surgían cuando, cuando, cuando charlaba contigo, Rocío con este trabajo de, de Balburo, de historiadores ¿no? más, más recientes, ¿no? continuadores de, de su trabajo, como Didi Huberman, que definía aquello de de, de, la, de la posvida de las imágenes como su capacidad para resurgir y reaparecer cuando menos se las espera. ¿no? Tiene pues, un cierto, creo que tiene un cierto sentido tanto, en tanto en cuanto el el Guernica efectivamente se ha convertido en un, en un dispositivo ¿no? ya transformado en imagen más que en obra de arte, como digo, que reaparece de manera fragmentada, ¿no? que se resiste a agotarse, que sirve por extensión como grito de denuncia, de hecho, y como clamor en, en contextos que trascienden con creces pues, aquel del, del fascismo de los años 30 y 40 ¿no? y el bombardeo de la Villa Vizcaína, por supuesto el Guernica se ha democratizado, podríamos decir, y se ha convertido en otro sujeto, ¿no? Como, como expresa, de hecho, repensar Guernica, ¿no? Se hablaba, de hecho, en esta investigación de la, que, de la que tú formaste parte, de las vidas del Guernica, ¿no? En una clave, de nuevo, que me hacía pensar precisamente en esta posvida, ¿no? De las imágenes de la que hablaba Barbur y, y los suyos, ¿no? Me planteaba... Así, pues una serie de preguntas que quizás no tenemos la capacidad de contestar aquí hoy, pero que bien merece la pena quizás compartir con las, con las presentes. ¿no? Es el Guernica de, de Picasso ¿no? siguiendo este juego, la imagen superviviente por antonomasia, es su reaparición reiterada como auténtico aparecido, ¿no? como fasma que habría dicho Didi Huberman, la consecuencia lógica de toda una cultura fantasmal, ¿no? En clave de aquello que formulaba yo Lavagni sobre la historia reciente del Estado Español, ¿no? O el propio trabajo de, de Paco Ferrandiz, que leí hace poco, ¿no? Por acercarme de nuevo al, al tema de la memoria. Me interesaba aquí, de hecho, relacionar el propio Guernica como dispositivo reproducible con esta idea de, la, de lo fantasmal, ¿no? Esta idea de la espectrología, ¿no? Según el el pensamiento de, de, de Derrida o de la propia Yola Bañi, que hablaba de la presencia de los, fasta de los fantasmas, ¿no? no en un sentido literal, claro, en nuestra historia reciente, definiendo lo espectral, idea muy interesante, como aquello que deja un trazo ¿no? del suceso traumático, de la memoria no permitida, fantasmal, puesto que evidencia la presencia inesperada o, o no deseada de aquellos a los que no se les ha permitido dejar huella o ser recordados, ¿no? por supuesto, la relación, creo, con el discurso de nuestra exposición, con aquello que tiene que ver con las memorias negadas, que sin embargo se aparecen, ¿no? pues es absolutamente evidente, creo. Sí, no, completamente de acuerdo, ¿no? que es una, eh, una imagen que no se agota ¿no? al mismo tiempo, no es un... Es, es, eh es eh, una imagen que no se agota sino que además eh, en, en la que cabe ¿no? o sea que va sumando no o sea, que sino, no se agota sino que soporta todo no eh, o como fantasma perviesa los tiempos no o sea, que me, en esa vida eh, ¿no? eh, como imagen ¿no? incluso ¿no? Eh, más, como, más como imagen más fantasma incluso ¿no? desmaterializada pero pervive ¿no? eh, esa esa, esa huella, ¿no? esa memoria ¿no? visual de la imagen, o esa memoria traducida en una necesidad ¿no? o, en, o, en, o, en, o en un trauma. ¿no? Como, como, también ¿no? es interesante ver ¿no? cómo pervive eh, cómo pervive Guernica ¿no? sea el lienzo o sea la imagen. ¿no? Y, um, y es, es, si me, me ha ido, ¿no? a propósito eh, de, esta, de esta, sí, con, con, ese, con esa cuestión, ¿no? de la desmaterialización, ¿no? de, bueno, eh, como decimos, ¿no? de esa conversión, ¿no? en, en, en, en imagen, eh, que probablemente, ¿no?, o sea, es, no se agota y, pero también, ¿no? hablabas de, se convierte en un dispositivo al mismo tiempo, ¿no?, un lugar de resistencia sumo, ¿no?, eh, ¿no? como en el que eh, ahí se concentra, ¿no? digamos, una imagen en la que se concentra ¿no? eh, esa, eh, eh, esa resistencia propia del fantasma a desaparecer, ¿no? eh, probablemente. Sí. Es, ¿no? sí, Rocío, a mí... Eh, me ha interesado dos cosas de lo que, bueno, más de dos cosas, pero tantas cosas, quería centrarme en dos cosas, que es eh, una, es eh, lo que me ha parecido muy interesante, esa, esa relación entre archivo y memoria, eh, que es algo pues, que también el, la, la idea de archivo pues, ha, ido, ha, to, ha tomado mucha... Mucha relevancia estos últimos años, sobre todo la, en, en el mundo de, la, de lo expositivo o de, del mundo de la exhibición. Y, y me parece interesante ¿no? esa idea de, de archivo como, como recuperación de la memoria pues de, de un objeto artístico eh, que, que a veces eh, aparece como una especie de de objeto estético aislado y, y esa idea de, de archivo como estrategia para recuperar un poco la memoria ¿no? y, y eso me, me ha parecido interesante. Y luego otra cosa que también me ha parecido interesante es eh, esa, eh, ese, pues no sé si fantasma, pero sí eh, enorme competencia que pueda hacer eh, el, el lienzo de Picasso a, a, los, a, la, a, las jo, a los jóvenes artistas ¿no? que están trabajando desde ahora temas pues, como Memoria y Guerra Civil y, y ese modelo ¿no? que puede estar ahí como, como modelo quizás eh, triunfante de lo que puede ser un, una obra de arte que, que por sin, sin ser un panfleto y sin, sin tener evi ninguna evidencia de, de protesta ni nada parecido, pues se convierte en, en, en, en un grito de, de horror hacia cierta situación social o... o o, o catástrofe o lo que sea. ¿no? Entonces me pareció también interesante cómo el, el, el Guernica de Picasso ha sido muchas veces algo muy atractivo para, para artistas jóvenes y para cierto tipo de estrategias que han querido pues, desmantelar el, el mismo proceso de... de de construcción del cuadro, ¿no? como puede ser la estrategia de, de J.R. Mondaray, darain ¿no? que, que, que, que iba reconstruyendo todas las fases del cuadro pues para entenderlo, supongo, desde un punto de vista pues, plástico, artístico y quizás también se parece un poco a, a, a lo que han hecho Irache, Haye y Klaas Van Gorkum últimamente con un cuadro de Magritte, que también se titula Guernica, que han ido pues, también eh, intentando eh, desmontarlo, reconstruyendo, ¿no? y puede ser una estrategia artística que, que me, me puede parecer interesante para acercarse a eso que puede dar cierto respeto ¿no? eh, ante, ante esta experiencia histórica que a veces la gente joven pues quizás no se atreve a abordar o, o, bueno, o que es imposible ¿no? porque es como eh, no sé, eh, pues abordar un transatlántico con una barca. ¿no? No, eh, a propósito de esto último que, que señalas Ismael, eh, me, o sea, eh, claro, es eh, bueno para entender la obra o para entender ¿no? o, o como un ejercicio de aproximación a la obra eh, eh, o al menos como nosotros hicimos, ¿no? dando por hecho, o más que dando por hecho, asumiendo que son múltiples, yo creo que esto parte también ¿no? de, la, de la honestidad del investigador, que hay múltiples me, formas de aproximarse al objeto de estudio. Eh, el, el artista, ¿no? dirá, bueno, pues eh, se puede eh, abordar directamente la, eh, la obra, ¿no? o intentar ver, ¿no? o cuál es, cuál, es, cuál ha sido ese proceso, eh, ¿no? como en el caso de, de Amondaray, no, que ahí es más curioso, no aborda la obra directamente, sino que además mediada por las fotografías de Dora Mar no, o sea que que eso es un eso es un, eh, eso es un episodio, eh, bueno, del que del que también me he ocupado he hecho un intento ¿no? de aproximación. No, no quedaba aquí en informe de Guernica, pero como decía, no era, no era un lugar de llegada, sino de salida. Eh, ¿no? en, en un texto que, eh, que he escrito a propósito ¿no? de qué significan esas fotografías. ¿no? Eh, o sea, vistas desde la perspectiva de todo el movimiento de la eh, fotografía documental de los años 30, con esos fines, ¿no? por ejemplo. Eh, o sea, que más allá de la anécdota o más allá de que Dora Mar fuera en ese momento la, eh, la pareja de Pablo Picasso, ¿no? Porque, bueno, ahí ya, dicho esto, el relato se acaba, ¿no? pero volvamos a mirar las fotografías. ¿no? Eh, entonces, yo creo que es ese ejercicio hay que hacerlo. Y algo que también me ha, me ha, me ha llamado la atención, ¿no? también para bien, es el, la, la selección ¿no? de los artistas que, eh, que participan, ¿no? que habéis hecho y que participan en la exposición, que precisamente. Eh, eh, por eso señalo ¿no? o sea, que, que como Guernica se convierte ¿no? en, un, en un paradigma para hablar de memoria ¿no? y más eh, desde el Museo de la Paz de Guernica ¿no? eh, pero los artistas nos remiten ¿no? directamente eh, al cuadro ¿no? de tal manera que bueno como eso decía no es un lugar de resistencia el, el lienzo de Picasso eh, pero al mismo tiempo ¿no? como hay otras maneras, ¿no? otras eh, propuestas ¿no? de aproximarse a aquello ¿no? que también el, el cuadro contiene y no era la única y no es la única obra, ¿no? o sea, digo, ¿no? que es la, la más eh, paradigmática. Pero claro, son todos ejercicios, ¿no? Igual que eh, el, el que hicimos nosotros con Repensar Bernica, o el libro ¿no? De, del informe, ¿no? Está llamado así, ¿no? Como, como esta, esta aproximación ¿no? y, y, y poner ¿no? en, en, en tensión ¿no? qué ocurre cuáles son las relaciones ¿no? que ocurren entre el lienzo, la obra, la obra única, eh, y, las y las imágenes, ¿no? o la imagen eh, del, de, del lienzo. ¿no? Eh, y a propósito, ¿no? también, de, jo, es muy interesante ¿no? lo de eh, archivo y memoria, valga ¿no? también eh, por la, la formación no o por mi formación eh, o por y por mi eh, especial interés ¿no? en la, en, eh, eh, especial interés y sobre todo el eh, lugar que se le que le doy ¿no? a las fuentes a esa labor ¿no? de archivo para abordar o desarrollar toda investigación ¿no? eh, y yo creo que eh, que en, en, en los proyectos, ¿no? en, tanto en Repensar Guernica como en, en el libro ¿no? o, o, y todo lo que ha surgido después es precisamente, ¿no? o sea, nos había, da, da la sensación de eh, no habíamos visto Guernica de esa manera, ¿no? eh, porque claro, Guernica... Eh, además, ¿no? Por eso digo, ¿no? es, esa, esa imagen que no se agota, pero esa superficie que, eh, que va añadiendo significados de memoria, del bombardeo, pero también de... Eh, de qué se va añadiendo cuando, eh, eh, ¿no? después ¿no? De la, del año 37, en el año 38, ¿no? con esas, esa primera gira eh, por, Lond por Inglaterra, ¿no? después cuando acude a Nueva... y, y, ¿no? y en, el año, en el año 39, cuando eh, la gira norteamericana para recaudar eh, dinero ¿no? de ayuda al pueblo español, eh, Claro, ¿qué ocurre después? La vida, digamos, institucional o la vida en la institución de un museo no es compatible con, eh, con, es, con su imagen, ¿no? O, o con esa primera, ¿no? cuando digo primera vida pública, parece que remito ¿no? palabras, eh, a palabras de la Biblia, es cierto, ¿no? O sea, como esa, esa vida pública ¿no? De, de, del lienzo. Eh, y, co, y y al mismo tiempo ¿no? esa labor de archivo que realizamos, esa búsqueda, ¿no? esa recopilación, eh, nos permite no solo hablar de la memoria, ¿no? de, de la memoria de, de, de la vida del cuadro como ese emblema del bombardeo de Guernica, como eh, el lugar que ocupa dentro del relato de la historia del arte que se construye desde el MoMA eh, a partir del 36 y que perdura, una interpretación sobre el cuadro, ¿no? que, que también ¿no? sobre el cuadro y sobre el artista que queda configurada ¿no? en esos momentos, en esos años años 40 y demás sino también que de alguna manera eh, viene a ser un ejercicio ¿no? eh, eh, para eh, eh, un ejercicio desde la propia disciplina de la historia del arte ¿no? eh, bueno una propuesta trabajar, no desde eh, volver a revisar ¿no? eh, por eso decía que el relato Claro, eh, pero cuando nosotros sabíamos eh, lo que significaba Guernica en 1900, o sabíamos si acaso, ¿no? Porque mucha gente, las reacciones de muchas personas era eh, que no sabían que el cuadro había estado en Milán, por ejemplo. Ah, pues desconocía que había estado en Brasil o que había estado en Milán. Ah, pero también estuvo en, en Estocolmo, sí, pues dos veces, ¿no? En el 38 y luego en el, en el 56, ¿no? Y claro, ¿cómo? Eh, que esté en esas fechas también nos está eh, devolviendo otro tipo de información. O cuando decía ¿no? que Guernica esté en Milán en el año 53, eh, está hablando de unas redes políticas, de unas redes ¿no? eh, de la labor diplomáticas desde los museos y también ¿no? de partidos eh, políticos eh, en, en, en este momento preciso. ¿no? Eh, ¿no? como hay toda una labor de reconstrucción material pero también eh, digamos eh, ética ¿no? eh, de, eh, de las personas y de las instituciones, ¿no? por ejemplo con toda la reconstrucción de, eh, de, la, de la galería, ¿no? de la Pinacoteca Brera, además de la colaboración del de Partido Comunista Italiano ¿no? en, las, en, las, en, las, en la gestión, ¿no? como vuelvo a señalar, que el, la historia del cuadro es la historia de su gestión también. ¿no? Más allá, o no solo, eh, una historia ¿no? eh, desde un punto de vista del análisis iconográfico, eh, del análisis eh, técnico, ¿no? que también, a su vez, ¿no? cómo se crean metarrelatos, no como la propia, eh, eh, la pestaña, que ¿no? eh, es, es eh, asombrosa, ¿no? la pestaña de gigapíxel dentro de Repensar Guernica, no solamente un, anali un informe técnico, del cuadro, sino que está dando cuenta de los avatares, los episodios, los viajes de Guernica también están ahí, ¿no? en esas huellas o en esa falta de pigmento. ¿no? Eh, quedan ¿no? como impregnados. ¿no? Adelante, Marijo. Sí, se nos ha olvidado decir, pero cualquier persona que quiera participar pues está abierta. Estamos nosotros un poco hablando aquí, pero eh, hablar y tomar parte en lo que queráis. ¿eh? No, yo, bueno, los comentarios o el comentario que quería hacer. Uy, se oye mal. A ver, ¿ahora se oye mejor? Ahora te escuchamos, sí. Eh. Vale. No, que me llamó mucho la atención, decía, en el, en el proyecto de Pensar Guernica, fue el dinamismo. Claro, porque estamos hablando de archivos, de memoria, pero vosotros, claro, habláis de, contra, de un contraarchivo y luego me fascinó, lo digo en serio, claro, el, el corpus no recuerdo muy bien, pero 2000 documentos, una tipología de 40, 40 tipos de documentos, pero lo que, lo que se transmite en ese proyecto y por lo menos es el movimiento y eso, eso me encantó es decir, rompéis un poco con ¿eh? lo que es la idea de eh, archivo, depósito, de memoria, lugar eh, ¿no? de memoria, lo que sea, y lo ponéis en movimiento y en un diálogo constante y establece ese tipo de mapas, ese ir y venir, ¿no? ese, ese, ese, ese diálogo, ese dinamismo que me llamó mucho la atención y me parece como bueno, muy apropiado, no solo apropiado, parece sugerente ahora, desde el punto de, de, bueno, de, de una estudiosa o del análisis ¿no? de, de todo ese material, de, de, todos los, eh, de todas las interpretaciones que puede completar o que puede sugerir, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se aprende eso? ¿Cómo se, se, se interpreta? Es decir, hablábamos de la vuelta del pasado, del regreso fantasmal, ¿eh? pero el concepto de fantasma, bueno, según algunos estudios de Derrida y tal, cuando hablaba de los espectros de max el fantasma en sí, en ese cuerpo que es y que no es, topologiza ese pasado, toda esa historia, la aparición del fantasma. En ese sentido me ha parecido, no sé si tiene relación con esto, pero muy sugerente eh, el apartado en, en el proyecto de pensar Guernica en gigapíxeles. Es decir, eh, habéis intentado eh, poner en diálogo no solo el movimiento, toda la historia, todo el background, todos los... Eh, las interpretaciones que ha suscitado, eh, lo que sea, incluso toda la historia oral, con todas esas entrevistas que habéis colgado ¿no? en red y demás, eh, con el, la propia materialidad del de vernica, es decir, de, del proyecto de por ahí te digo desde, desde un poco desde el interrogante que me, que me sucedió a mí, no porque son dos cosas muy distintas, hablar de la recepción de la obra, de la reinterpretación de todo el movimiento que ha generado de todos los estudios, o de la materialidad de la obra en sí, que es lo que abordáis en ese proyecto de Vida Pichel, eh, donde eh, el espectador eh, bueno, eh, se va adentrando un poco en el, en el cuadro a partir de esos matices, de esas tonalidades. Eh, eso es, es una pregunta que no es una pregunta, Rocío, y perdona, será por mi capacidad de, de plantear preguntas, pero... Eh, más o menos lo que quería decir es que eh, este movimiento eh, que habéis acertado en plasmar el movimiento del cuadro es, es una obra de arte muy lindo, y es, una, es un movimiento a través de la historia, pero el propio cuadro va cambiando, el propio vernica va cambiando y no sé si eso es lo que habéis intentado sugerir con otro tipo de aproximación que, que, que mira más a la materialidad o si ese era el objetivo. Te digo, porque me parecen todos los frentes eh, absolutamente fascinantes, absolutamente necesarios. Y luego, eh, eh, manejar un corpus de 2000 documentos del proyecto, claro, ya se menciona, por lo menos yo cuando lo leí, dos años de trabajo y tal, pero supongo que será el, el trabajo más exhaustivo que se ha hecho sobre el cuadro eh, nunca jamás, ¿no? Esto es una pregunta de, de neófita, es decir, no sé si bueno sí Muchas gracias María José, sí, como, como decía antes, yo creo que no hay un archivo de archivos sobre Guernica, de tal manera que claro, era lo que el, el, el proyecto ¿no? que desarrolla el Museo de Reina Sofía ¿no? desde el departamento de colecciones y desde el área de proyectos digitales, es crear ese archivo, eh, que hay documentación que el museo tiene, la que el propio museo ha generado ¿no? eh, eh, desde, eh, desde el año 92. Eh, y, de la, claro, y también es un proyecto digital que hay que, que entenderlo. ¿no? De tal manera que eh, esa, eh, esa voluntad ¿no? de contar Guernica a partir de los archivos y que el, el museo ¿no? sea digamos, el, el, el, el, el que genere este, este, este, este contenido eh, es, es, es algo que no se había realizado antes o sea, de tal manera que se ha convertido ¿no? en una herramienta, allí los, las instituciones ¿no? en las que una herramienta de un uso ¿no? eh, eh, de, de, de uso ¿no? por parte de investigadores, una herramienta que se piensa además ¿no? con todas las dificultades eh, bueno, con todas las dificultades o sea que no está dirigida solamente para investigadores pero la, la utilizan o sea que es para todos los públicos no podíamos distinguir a la hora de pensar ¿no? y conceptualizar o trabajar con los propios programadores y los diseñadores, no podíamos distinguir públicos. Eh, no podíamos distinguir públicos de tal manera que la parte ¿no? de la primera parte, la fase de lanzamiento, ¿no? la que sale en 2017, eh, se quiere, ¿no? o sea, se trabaja los documentos, están colgados, ¿no? empezamos con 1.700 y pico documentos, y es a través de las etiquetas cómo se empiezan a establecer. Ahí puede ser un poco más estático, ¿no? esa presentación a partir de las fichas en los documentos, y es a través de las etiquetas cómo se empieza ¿no? el usuario, cada investigador, establece las relaciones. O algo más dinámico, que es la cronología, por ejemplo. Pero, como señalaba antes, precisamente en la pestaña ¿no? del de episodio de Gigapixel, que está elaborado por el Departamento de los Restauradores, por un lado tiene ese, esa naturaleza ¿no? de un, eh, un informe técnico que, que y de la misma manera que la parte documental se sigue, está viva, eh, se, se han llegado ya a los 2000 documentos, además del episodio de Contraarchivos imposibles no que se lanzó en 2019-2020. Eh, ¿no? eh, eh, eh, eh, una, una, una, digamos un estudio que sigue vivo que se puede eh, eh, actualizar continuamente ¿no? la parte de informe técnico pero claro, esa materialidad a través ¿no? de un medio digital eh, como decía antes, está dando cuenta o complementa a todo ese relato que dan los 2.000 documentos, de alguna manera, el por qué está agujereado, porque tiene restos de pintura allí donde eh, Safrachi puso, eh, eh, ¿no? eh, escribió eh, eh, Light's All, etc. ¿no? Eh, de tal manera que cómo se complementan o, con, de nuevo, qué se puede saber de Guernica yendo... Eh, o trabajando ¿no? en, las do, en las dos, en las tres o en las cinco dimensiones que ofrece, eh, que ofrece el archivo, ¿no? que ofrece Repensar Guernica. Y en cuanto a la movilidad, es cierto, ¿no? yo en, el, en, la, en la de Contarchivos eh, imposibles eh, no, ya no participé, o sea, fue un proyecto que encargan a Francis Friastina, como decía antes, eh, sí que lo he conocido, ¿no? algunos eh, sí que compartieron conmigo ¿no? la evolución y sobre todo la, la, el reto que supuso ¿no? conceptualizar dinámicamente a través ¿no? de, esos, de esos esquemas que a su vez parte, ¿no? toman como referencia la, un esquema. De, de un artista, toman como, como, como modelo ¿no? eh, gráfico eh, una, una pieza, una, ¿no? una obra de arte y a partir de ahí ¿no? Esos, esas cuestiones de aproximación, acercamiento que en primera instancia aparece, ¿no? hasta que te haces con la, con la web, que es un, que es un revolutum, ¿no? que es un totum revolutum, pero al mismo tiempo, ¿no? digamos que en una segunda eh, eh, no, eh, consulta más pausada, más relajada ¿no? eh, o, o más atenta, ¿no? incluso eh, una cae la cuenta que, eh, que el archivo era algo ¿no? que nosotras, que Inés y yo teníamos muy claro que no había jerarquía de documentos, que todos están al mismo nivel, de tal manera que en archivos en imposibles esto se ha visualizado mejor ¿no? con, esas, eh, con este movimiento, ¿no? que se, eh, con este dinamismo que se han dado ¿no? a estos diagramas, eh, pero nosotras también partíamos. De una idea en la que todo archivo está colocado, ¿no? No, se, no se ha jerarquizado ningún documento, todos los documentos tienen el mismo tratamiento, sean fotografías, vídeo, etcétera, todos están conectados entre sí, o sea, no hay ningún documento huérfano. No porque lo hayamos buscado nosotros, sino porque la propia revisión de los documentos, en primer lugar, nos, de, nos, um, eh, nos devolvía las categorías. Las etiquetas en, la, en las que esos documentos iban a ser, o eh, digamos, nos, de, nos, nos devolvían las etiquetas de: ah, esto Nueva York, tal exposición, esto eh, eh, eh, Campbeller, esto tal. O sea, todos los documentos estaban atravesados por exposiciones, eh, otros artistas, críticos de arte, en lugares, eh, bueno años, cronología, ¿no? De tal manera que, eh, que es en esa lectura, ¿no? También, es, es, eso es muy interesante, ¿no? Y algo que, bueno, que, digamos, la experiencia, ¿no? De este proyecto, pues, por ejemplo, ¿no? Llevada al aula, ¿cómo leer un documento? ¿No? Eh, eh, ¿Qué se extrae, ¿no? De, este, de ese documento, de una fuente primera? ¿Qué información nos ofrece, más allá de lo literal o de, o de quedarnos, ¿no? en, la, en la literalidad del documento? Y esto es eh, también ¿no? un ejercicio de aprendizaje por nuestra parte, ¿no? eh, como investigadores, pero también como docentes. ¿no? Una pregunta tontona. Sí. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Digo, Prueba... Sí, eh... pero... sí no, probablemente yo creo que eh, quizá el libro, ¿no? y como señalo, ¿no? y todas eh, las codas que, que, que han salido después, es... Eh... Eh, no sé que, eh, probablemente que que salíamos, no era muy limitado lo que lo que eh, como, como investigadores o como historiadores del arte sabíamos del cuadro o sea o sea que eh, un ejercicio ¿no? que yo creo que tanto en, en, en repensar Guernica como sobre todo en, en informe Guernica es salir de los lugares comunes porque eso sí que está agotado no eh. ¿no? o sea de ciertos lugares comunes o, eh, en, en, y sobre todo porque la investigación nos, no es que nos permitiera salir de esos lugares comunes sino que nos estaba ofreciendo lugares nuevos uh -huh. por explorar qué es Guernica en el MoMA por ejemplo, eso no estaba contado o no estaba contado de una manera en la que el cuadro podía estar en el MoMA pero era pedido desde Milán y, y la, y, o abordar la correspondencia eh, abordar también el interés eh, o, o la, eh, el seguimiento que Picasso hacía o no hacía del cuadro, fundamentalmente que hacía del cuadro. ¿no? eso es muy interesante, hablar ¿no? de la propiedad del cuadro, que parece que son lugares como que, eh, que solo se abordan desde o qué ocurre no también hay muy poca documentación de lo que ocurre cuando el pabellón del 37 eh, cu cuando la exposición de París del 37 se cierra eh, o sea, hay muy poca documentación pero bueno, eh, podemos correr riesgos pero tampoco a, a la hora de interpretar la las dos, tres, cuatro documentos que existen pero tampoco eh, conviene ¿no? e ser eh, eh, no dar eh, doble eh, doble voltereta tirabuzón en el aire sin red no simplemente que en el año 37 ¿no? y está recogido un, perdón, en el febrero del 38 un documento que le dice a picasso eh, puede venir por, por el cuadro cuando quiera que, eh, que, se, que el pabellón se va a demolir no se va a demoler perdón no eh... Pero sí o sea cómo también hay que entender cuáles son los contextos que es, algo muy que es algo fundamental no yo creo que también lo habíamos hablado ¿no? en estos días con, eh, con, eh, con Miguel y, y, y está no también presente en vuestra propuesta no de, de, esa, eh, de esa de esa repensar incluso no o está está eh, llamada ¿no? hacia, la de, eh, hacia este recuerdo desmantelado o esos periodos de, de desmemoria, ¿no? eh, eh, atender ¿no? a, precisamente a, a, a los contextos en el que los, las cosas o los episodios suceden. ¿No? O sea, tampoco podemos recriminar eh, que un gobierno, ¿no? eh, aunque en plena guerra civil, un gobierno eh, ¿no? que está, empieza a estar desmembrado en el año 38, eh, bueno... No, lo, lo recupera, lo reclama el, el cuadro eh, o lo reclama años después, ¿no? O no lo, o no tenemos ese documento acerca de si lo reclama para él mismo. No tenemos el documento, pero el hecho de que lo ponga en circulación con las exposiciones de Inglaterra, ¿no? De Londres, Manchester, etcétera, nos está dando cuenta que hay, hay, una, hay, una, eh, hay una gestión, ¿no? Hay una voluntad de gestión del cuadro, como eh, digamos, como propiedad, ¿no? O al menos como propiedad delegada. Sí, hablabas, hablabas de contraarchivos imposibles, que la verdad es un, también parte del proyecto muy, muy interesante que tiene, de hecho, supongo que en parte por la propia vida del, del Guernica, ¿no? Eh, como, como superviviente tiene una estructura muy alveolar, ¿no? Para aquellas que conozcáis el, el proyecto, muy expansiva, como tú dices, no jerárquica, ¿no? Muy, muy interesante, eh, efectivamente absolutamente compatible con el hecho de que el Guernica como, como artefacto es además catalizador, ¿no? y por eso quizás esa relación que plantea este, este contraarchivo imposible, es posibilitador de una serie de, de memorias no competitivas. ¿no? Ismael hablaba de la, de la necesidad o de la imposibilidad de no competir, ¿no? Hablabas de la competencia de, de, de las artistas con, con este gran cuadro de historia, porque al final es lo que es el vernica ¿no? Además de otras cosas, un, un gran cuadro de historia de gran formato, ¿no? Eh, curiosamente, independientemente de que esta, esta competición exista, de alguna manera el cuadro, ¿no? Convertido en imagen, reproducida a determino, Allí donde se produce el crimen de guerra, ¿no? puede instaurar, de alguna manera creo que el Guernica tiene este poder, una suerte de memoria compartida, no, no competitiva, como aquella ¿no? por la que abogase de hecho desde los estudios memorialísticos a los que la mayoría de las presentes somos bastante cercanas, ¿no? como aquellos que plantease Michael Rosler, no puesto que efectivamente toma forma ¿no? como imagen ya y protagonismo cada vez que se denuncia la barbarie de la guerra, cada vez que se denuncia el horror del imperialismo en sus muy diferentes formas, cada vez que se denuncia también la violencia de un, de un patriarcado militarista en armas, ¿no? Eh, en este sentido, pues eh, creo que eh, pienso evidentemente en, en las protestas contra la guerra de Vietnam, ¿no? El Guernica funcionaba como un potentísimo potenciador de memoria de lo atroz, ¿no? y de la barbarie bélica en tanto en cuanto era capaz, de hecho, ¿no? de reforzar con su presencia ¿no? determinados clamores contemporáneos, ¿no? recordemos aquellas fotografías que, que recoge este contraarchivo del museo, ¿no? en la que se eh, reproducen eh, aglutinamientos de víctimas vietnamitas no casi en, en una clave compositiva que nos recuerda, de hecho, al, al, propio, al propio cuadro de Picasso, ¿no? pero también porque nos recuerda continuamente, que no, que no todas las injusticias ni todos los crímenes de guerra eh, reciben el mismo trato, no repensando el Guernica como, dispi como dispositivo cultural universal, realmente repensamos otras, otras muchas cosas, no la posibilidad de determinados en archivos, la vigencia de las memorias en competencia, la posibilidad de que las memorias no solo sean memorias competitivas, ¿no? como reclamaban, como decía algunos especialistas en estudios de memoria, sino que efectivamente, como permite el propio lienzo, no, convertido en, en imagen, la memoria traumática de unas pueda convertir, con la, pueda convivir, perdón, con la memoria, con la memoria traumática de otras, no, explicándolas, contextualizándolas en una constelación, no, como este propio proyecto alveolar de, de los Contraarchivos imposibles, pues mucho más compleja, no. No, sí, sí, toda, que es, es también, ¿no? De, algo, en lo que, de lo, algo que ejemplifica Guernica, ¿no? Eh, eh, eh, como lienzo, pero también como imagen, ¿no? Esa posibilidad de, de, de convivencia, ¿no? Eh, eh, no jerarquizada, de, eh, de memorias, eh, de experiencias, eh, ¿no? Eh, todo tiene como decía no todo, todo tiene todo tiene lugar ¿no? en, el, en el cuadro no y de mismo y al mismo tiempo ¿no? que la que todo tiene todo tiene cabida o sea nada compite ¿no? en en el cuadro eh, y al mismo tiempo que Toda ¿no? esa convivencia, eh, podemos decir, es simultánea a veces, ¿no? o como ese fantasma atraviesa, ¿no? todas, todas las memorias tampoco desaparecen, ¿no? o todas eh, esas memorias que el, cuadro, ¿no? eh, que el cuadro activa, que el cuadro encarna, o todos los episodios que el cuadro, eh, eh, eh, o todos las, las, los episodios en los que el cuadro es reclamado. Eh, que era también un aspecto que nos interesaba ¿no? eh, eh, eh, digamos, eh, abordar en repensar Guernica, eh, no quedan eh, olvidados, sino que pasan a formar parte eh, de la propia vida ¿no? eh, de, eh, del cuadro y de, y de su imagen. ¿no? Mm. Mirache, eh, que estabas, llevas un rato esperando, cuando quieras. No, no. Eh... Bueno, gracias, Rocío. Me ha parecido súper interesante. Eh, yo hace unos años tuve la oportunidad de estar en los archivos del MoMA mirando alguna de la documentación, porque es para estar muchísimo tiempo, porque me quedé asombrada la pila de cajas que tenían y toda la documentación tan interesante. Y por eso, bueno, Repensar Guernica me parece muy interesante también por esa unión con el material de archivo, ¿no? Que a veces es tan desconocido, ¿no? Pero que clarifica tanto para tantas cosas, ¿no? Y... Mm, y aclara muchas de, o, o dudas o polémicas que han surgido ¿no? y se entiende muy bien eh, todo. ¿no? Yo creo que, que es un poco una diferencia igual con, con otro tipo de materiales que se han hecho, ¿no? que no se sabe muy bien qué se basa en los documentos, qué se basa en, en las opiniones ¿no? y por eso creo que que es un, un, un punto diferente y que, y que es muy interesante el tema de, de lo del archivo. También me ha llamado mucho la atención, porque de eso también estuvimos hablando Miguel y yo en el título, no que, eh, y te quería preguntar por qué habéis elegido quitar el artículo. no Nosotros cuando nos referimos aquí a, a, al Guernica siempre hacemos o con artículo o entrecomillado. ¿vale? ¿Por qué? Porque yo le decía a Miguel, si no ponemos o entrecomillado con artículo, incluso el título de, de hoy, de la charla de hoy, ¿cómo se une con lo que es Guernica? la ciudad, ¿vale? Porque si es verdad que nosotros siempre lo vamos a escribir como nos quiera, ¿vale? Sí, pero cualquier persona que no sea vasca, ¿no? Pues lo escribiría con U y con C. Entonces, ¿cómo, cómo jugáis, no? Quitando ese artículo y por qué, ¿no? Eh, con el cuadro y el hecho, ¿vale? Y, y, y, y eso. Y luego también eh, quería preguntarte un poco, ¿no? Eh, ¿Qué piensas tú que va a ser del, del uso, eh, de la difusión y de todo del Guernica, cuando deje y se libere esos superderechos de autor que nos contringen a todos tanto a poder hacer miles de cosas, ¿no? Incluso también aquí en Guernica, ¿no? Eh, entonces, bueno, simplemente por, por curiosidad, a ver que, cómo lo veías tú esa parte. Gracias. Muchas gracias, Irache. Muy interesante y justamente esta última pregunta eh, eh, a lo largo de la mañana me ha cruzado ¿eh? y digo, eh, sí, me, me, me, me ha venido ¿eh? y a, a, la, a la cabeza y, y digo... Pero si justamente ¿no? esa, ese uso, esa apropiación ¿no? anónima, eh, ese uso democrático de la imagen de Guernica, probablemente de, los, de las obras de Picasso es la, podríamos decir, la más liberada, ¿no? me imagino que luego también quizá la más perseguida, pero probablemente es la que más ha podido, o, o, o justamente ¿no? Contra archivos imposibles, la propia web general ¿no? de Repensar Guernica, es la que más... Eh, eh, reúne, eso sí, ¿no? eh, un, eh, un abundante número ¿no? de apropiaciones anónimas, espontáneas, colectivas, individuales de, eh, de, eh, de esta obra de Picasso, ¿no? y ya sea la parte o el todo, porque luego también eso es algo ¿no? eh, eh, paradigmático de, de, de Guernica, que es su capacidad de... Eh, eh, de la parte por el todo, ¿no? es un, de, de sinéptica ¿no? que, eh, que, que vemos el soldado, pero eh, estamos viendo, ¿no? El cuadro, o no hace falta ver el cuadro entero, ¿no? o la madre con, eh, con eh, la mujer con el niño en brazos. ¿no? Eh, bueno, el momento en el que se. Yo no sé, cuando, si es a 80 años, y, pero luego si hay herederos no sé esto, esta, la lluvia ¿no? o la contaminación picasiana que podamos vivir, pero en general, yo no solamente hablo de Guernica. ¿eh? Eh, pero bueno, yo creo que precisamente por ser el cuadro que es, eh, es la que más uh, ¿no? ha, ha subvertido ¿no? o se ha atrevido a, a ser, a, a, ¿no? a, a, a, a reclamar ¿no? la gente ¿no? desde fuera, como decía, desde lo colectivo, etcétera, a, se ha atrevido a, a, a usarla ¿no? precisamente, entendiéndolo como una imagen suya, ¿no? eh, que es algo ¿no? que la propia historia del cuadro, el propio uso de la imagen del cuadro eh, nos demuestra. ¿no? Y sí, yo lo decía un poco más a nivel digamos a nivel institucional, institucional. Bueno, ah, bueno es decir a nivel ahí, personal digamos que ahí como ejemplo eh, yo publiqué un libro eh, que no tiene imágenes digamos que fue como una, eh, una, un gran órdago eh, bueno mmm, sí claro que es un órdago también no y dicho así parece una gran butad pero eh, bueno pues esperemos eh, Claro, o sea que eso, eso, es una, eso sí que es un gran problema, o sea, cómo eh, nosotras, que sea eh, desde instituciones, desde museos, centros de arte o desde las universidades, ¿no? centros de formación, etcétera, o que trabajamos en, en el ámbito ¿no? de una disciplina eh, con imágenes, eh, desde, con las obras, etcétera, no nos veamos coartados a no poder utilizarlas o a no poder referenciarlas. De tal manera que, eh, bueno, acabamos haciendo unos relatos sin imágenes, eh, realmente tristes, ¿no? Uh, o con unos cánones, claro, con unas... Eh, pero esto, no, es, esto y algo que también nos, eh, el, el, el, la investigación nos, nos ha devuelto, esto no es propio de... O sea, no es algo cuando, que surge cuando verá... Eh, cuando la sociedad ¿no? eh, francesa o americana se fundan. Eh, eh, ya en el año 55, en la exposición de, de Picasso de París, le están diciendo mm, que hay gente que quiere, que quiere reproducir sus obras. O sea, ahí también se puede hacer otros, otro raspeo, otra historia económica, otra historia, no sé si fiscal. De Picasso a propósito eh, del de, eh, de, eh, valor, de, ¿no? valor de uso, eh, eh, la, la, la tasa ¿no? de uso de, eh, de la imagen de, de la reproducción y la imagen del cuadro. Mm. Sí, sí, se puede hacer. Y luego, en cuanto a la diferencia en eh, entre la diferencia, ¿no? como a propósito, ¿no? nosotros, eh, claro, Hablábamos del cuadro, pero al mismo tiempo de todo aquello de todo el alcance del de lienzo de Picasso y de la imagen del lienzo. De tal manera que, eh, que eh, precisamente ¿no? por esa multiplicación, ¿no? por esa reproducción eh, eh, infinita de la imagen, decidimos no... Eh, eh, cuando hablábamos de cuadro de imagen, quitarle el él, decidimos no... Eh, eh, no determinarlo. Bueno, hablábamos de Guernica ya convertido ¿no? en, esa, en, esa, en esa categoría. Cuando nos referíamos a la, a la, a la, a la Villa Vasca, lo escribíamos, eh, eh, lo escribíamos en euskera. Y ahí era, ¿no? a través del de, eh, eh, lenguaje mismo, eh, como, como hacíamos la distinción. No sé si he respondido. Sí, no sé si hay alguien más que quiera intervenir, no sé si, si tenéis algo que decir. Eh, yo ten, yo, a mí me interesaba también un poco eh, algo que ya has comentado, pero que igual podríamos eh, desarrollar un poco más, que ya nos estamos llegando casi a las 8 y se, se puede hacer un poco largo. ¿no? Pero eh, la idea de, de, de que el, el archivo también eh, eh, ha sido muy necesario para... para para apartar ciertos tópicos o para, para dejar a un lado ciertos tópicos sobre el granica, eh, sobre todo desde un punto de vista del relato no del relato no solo del relato pues de cuando estuvo en Bantanzando por el mundo y en el Moma sino también en el relato que se construyó cuando llegó a España en el momento de la transición ¿no? porque fue un relato eh, pues bastante falsificado sobre eh, sobre todo sobre ese itinerario que iba haciendo el, el cuadro y sobre para qué estaba haciendo ese itinerario y, y quién lo solicitaba y por qué. no pues Tú has mencionado pues en Milán el Partido Comunista. ¿no? Entonces todo ese relato estaba un poco como eh, hundido o, o ocultado en, en aquella idea que era el Guernica vuelve a casa, que por cierto es algo que inconscientemente todos hemos hecho en algún momento y que tú misma eh, has eh, mencionado, ¿no? Ese, sí, sí, esa, sí me ese ha escapado realmente lo del regreso. Porque... Eso es, que eh... nos construyó esa transición diciendo que el Guernica vuelve a casa cuando nunca había estado en España. Eso me parece interesante, pues la, esa necesidad del de, de, de trabajo de, que, que hicisteis del archivo, pues para desmentir esos tópicos, bueno, desmentir o bueno, no sé, desmentir no sé, pero sí dejar a un lado ciertos tópicos sobre el cuadro que la transición había creado sobre el relato del arte en la guerra civil española, que, que fue, pues claro, en su punto culminante en la bienal del 76, cuando aquello hizo un boom, porque el relato que quería el Estado español, a pesar de haber muerto Franco, pues no se correspondía con el relato que, que, que fue pues más o menos más, más cercano a la verdad, si puede haber algo así, que, que se estaba proponiendo desde otro punto de vista. ¿no? Y me parece también pues, interesante que el archivo pues, pueda ser... Sí, se, ha, se, ha, ¿Se te ha pagado automáticamente? Ay, sí, bueno, me han censurado igual <ríe> la tecnología. Eh, pues nada, no era eso un poco. Sí, no, eh, eh, me he dado cuenta inmediatamente que he dicho regreso, digo, pero si yo... Eh, eh, ese, o sea, y precisamente, eh, eh, el, el, el, el, a lo mejor era una cuestión en la que, bueno, eh, bueno yo creo que probablemente ya cuando, cuando trabajé ¿no? en, la, en, la, en, la, en la fortuna crítica en la recepción de, de Guernica eh, una, ¿no? ya se me cae la cuenta eh, que ahí no había regreso, no por mucho eh, que dijeran eh, que el, el pabellón de España es ter ese terreno diplomático y era España. No, no, no sé. Eh, entonces, de tal manera ¿no? que forma parte ¿no? de, ese uso, eh, de ese uso del lenguaje, ¿no? eh, eh, claro, tan perverso ¿no? en muchos casos, eh, y yo no, estoy, yo no comparto la idea de que el cuadro regresara. El, el cuadro se negocia, ¿no? eh, se... se, se se, sí, se, se negocia, se gestiona ¿no? la, esa, esa entrega ¿no? en, el, en, el, en, el, en los años previos y se efectúa en el año 81. Y es cierto, ¿no? eh, precisamente, ¿no? que, o sea, que sale... Eh, el, el, y es también ¿no? uno de los episodios, eh, probablemente, ¿no? que también, eh, como, como señalas Ismael, ¿no? que, el, que la investigación... Eh, eh, Permite, ¿no? eh, la, la, la, la investigación materializada en Repensar Guernica pone a la mano ¿no? del investigador, el la persona interesada en leer ella misma eh, esos documentos y a partir de ahí sacar las conclusiones que considero oportunas. ¿no? Así que también ¿no? cuando hablaba de, de todos los... Eh... Un placer, María José. Eh, de ahí, ¿no? que antes hablaba de los documentos están desjerarquizados, no se quería poner ni un nombre ni una fecha por encima de otras eh, y además ¿no? no se quería, claro, no deja de ser ¿no? las categorías he señalado, las, las daba, ¿no? la lectura de los documentos, nos daba las, las distintas etiquetas, sabemos que está mediado, pero una cosa es mediar y otra, es, otra cosa es mediar. Eh, interpretar. Nosotras no interpretábamos los documentos. Dejábamos esa labor eh, ¿no? como si fuera un archivo online, los documentos se ven claramente o si no se enlazan a, a las webs o a las instituciones que los, que los conservan, o, o vídeos eh, o a las obras de artistas, etc. ¿no? O sea, yo creo que esa es la labor, ¿no? de generar un archivo para eh, a partir del cual por someter a crisis todo lo que eh, hasta entonces se nos había dicho del cuadro, o lo que no se nos había dicho, o cómo, ¿no? Mm. Sí, en este sentido, yo creo que el, que el Guernica, hablabas de su gestión, de esta negociación, el Guernica y el propio proyecto Repensar Guernica, eh, que además ocurre en un momento histórico también legal, ¿no? Muy concreto, una primera, una primera iniciativa, ¿no? De, de, de construir aquello que de la ley de la memoria histórica que ahora, como sabéis, eh, se ha materializado en un nuevo, en un nuevo paso más allá, ¿no? con esta iniciativa que esperemos pues, eh, nos ayude a desaprender un poco más determinados eh, relatos, el propio, el, el, el, la propia, el propio cuadro, ¿no? también como dispositivo repetido, pero también como obra de arte, eh, nos permite o, o daba paso ¿no? a través también del propio, del propio proyecto Repensar Guernica a un proceso mucho más complejo, ¿no? memorialístico, eh, de desaprendizaje, que creo que es el que ahora es necesario, bueno, si no es necesario mucho tiempo, ahora parece que podemos abordarlo, ojalá, eh, en el que también hemos querido, con el que también hemos querido de alguna manera y quizás a nivel algo más, algo más local, eh, dicho esto en, en el mejor sentido de la palabra, con el que hemos querido dialogar a través, de, a través de esta exposición, a través del proyecto con el museo. Y bueno, en este sentido creo que efectivamente lo, lo, que, ha sido, lo que ha sido la gestión de Guernica eh, nos da pie a toda una serie de urgencias históricas, que podríamos decir de ejercicios de reaprendizaje. De un, determinado, de un determinado relato eh, tan enormemente poderoso, ¿no? que incluso permite que personas que no podemos circunscribir determinados tipos de, eh, de narrativas hegemónicas, en determinados momentos podamos hablar incluso de un, de un regreso, ¿no? como, como hablabas tú, ¿no? precisamente esa es a veces la fuerza, la fuerza de, de ese relato. ¿no? No sé si, Isma, no sé si querías eh, añadir algo más, o Irache, o, o alguna de, de las participantes. Eh, si no, pues con alguna, quizás con alguna reflexión eh, final podemos, podemos ir cerrando la sesión de hoy, como veáis. Quisiera sí, mencionar, ¿no? Ya también para, para unir, o para al menos, ¿no? Eh... Eh, conectar ¿no? también con, eh, con el, eh, de alguna manera ¿no? con el propio proyecto, que seguro que, que lo hace, o ahí lo dejo. ¿no? Justamente, claro, una ya trabaja ¿no? con ciertas alertas ¿no? eh, y, y cómo ¿no? durante la investigación de, de un sitio para pensar. Eh, al menos han salido cuatro, cinco, en cuatro o cinco momentos eh, el trabajo, la imagen, las referencias eh, a Guernica, ¿no? a, a, a la obra de Picasso. Y, y, y me, me, me, o sea, que las he recibido, las, las, las, las leo, ¿no? Las leí, o sea, durante también, ¿no? Y luego viendo la documentación, en el montaje de la exposición, dices, claro, o sea, que que esta, Estos periodos ¿no? de, que estamos hablando entonces ¿no? en, el, en, el, en el arco cronológico de la exposición de Un sitio para pensar ¿no? son los años 70 y el lugar ¿no? que ocupa ya no solamente en el imaginario sino en la realidad ¿no? vasca eh, de los años 70, ¿no? ese trabajo desde los trabajos infantiles a ya, no solamente ¿no? las referencias teóricas o las referencias ¿no? recogidas por eh, Oteiza en el Cuesquetández. ¿no? Eh, el lugar que ocupa, ¿no? también eh, ahí como ese lugar, ¿no? esa, esa otra baliza eh, desde la que construir o desde la que repensar ¿no? una, eh, una realidad. Sí, yo, eh, por eso digo ¿no? que, que, la, que como archivo no se acaba y, y, y ahí es, es, un buen, es un buen episodio ¿eh? los, los ejemplos que, que salieron, eh, ¿no? que han salido. En, eh, a lo largo de, la de esta investigación para Artiul eh, realmente interesantes, ¿no? creo que ejemplifica o ¿no? se puede ejemplificar ¿no? también vuestro, está dentro ¿no? de los, eh, del marco ¿no? y, de la, y de la de la pertinencia ¿no? de vuestra investigación ahora Isma no sé cómo lo. Si sí, sí, no hay más, yo creo que podemos pues, ya ir terminando y, y dar las gracias a Rocío, a todos los participantes, al Museo de Guernica y, y bueno, pues espero que, que haya sido de interés y, y nada más. ¿no? Yo creo que sí que, que ha sido pues, un, una, unas horas interesantes hablando pues, de, del Guernica y de todo lo que conlleva. ¿no? No, muchísimas gracias a, a vosotros y a, a vosotros también, ¿no? a, a, la, a la gente que, que nos ha seguido ¿no? y que, nos ha, que se ha unido a la conversación y también a, nada, a, a Miguel y a Ismael ¿no? por organizar esta, esta conversación, por vernos ¿no? también y, y, y entablar ¿no? estas, eh, estas conversaciones ¿no? y ver los, eh, cuál, dónde están ¿no? los, eh, los puntos comunes y también al, al museo. De la, de, de la Paz, ¿no? El Museo de la Paz de Guernica por acogerla, ¿no? Por acoger la iniciativa. Sí, muchísimas gracias a ti. Es que recaspa a todas por, uh -huh. por estar hoy hoy aquí con, con nosotras y, bueno, por nuestra parte yo creo, no sé si H quiere decir algunas palabras antes, antes de terminar. Por nuestra parte pues nada, agradeceros de nuevo vuestra uh -huh. presencia y, y a ti, Rocío, por supuesto, por un placer. Nada, yo también, pues eh, ha sido muy interesante, Rocío. Eh, seguro que es un punto de partida para próximas cosas que podamos hacer juntos eh, in situ también ya en, en Guernica. Uh -huh. Y bueno, pues a, agradecer a todos los participantes y también, bueno, como lo hemos grabado en vídeo, pues lo seguiremos compartiendo todos estos días que el foco mediático va a estar también en Guernica, ¿no? 85 años después. Uh -huh. ¿no? Y seguro que mucha otra gente va a acceder también a, a escuchar todo lo que hoy has dicho, que igual hoy no podía asistir. Entonces, es que ricasco desde Garnica, Rocío. Gracias, gracias, Ilache. Pues nada, no, pues buena tarde a todas y a todos. Vale, es que ricasco agur. Chao. Chao.